Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a un podcast más, a un podcast más de esto que es eh, Oxlack y sus invitados de fenómenos paranormales, misteriosos, ufológicos y de temas interesantísimos. Hoy, el día de hoy, tenemos a un invitado muy especial, eh, eh, esta vez el invitado eh, estará desde eh, un lugar muy, muy lejano. Nos va a visitar desde Italia. Eh, Cesare o César, le vamos a llamar César. No sé cómo se pronuncia su nombre. César Cesare, eh, Valeccio, Cesare valecio Voy a mandarle el link para que entre a la transmisión. Y bueno, César nos va a hablar sobre eh, apariciones marianas y ovnis. Este tema interesantísimo en lo que, que, que es muy poco común que se aborde, pero bueno, tendría que ser alguien de Italia, de donde está la sede de, del catolicismo, para que alguien pudiera interesarse e hiciera investigación sobre esta temática y sobre la relación que tienen estas apariciones con los extraterrestres. Vamos a escuchar, eh, voy a, tra a tratar de hablarle lento porque no entiende eh, al 100% el español, sí habla español, pero no, no entiende por completo, así que vamos a tenerle paciencia, vamos a escucharlo, ahorita él se va a conectar, le acabo de mandar el link, también vamos a iniciar la transmisión para TikTok, para Facebook, para Instagram, para YouTube, así que bienvenidos, buenas noches a todos hoy, viernes, viernes que nadie nos invita a ningún lado, pues bueno, vamos a estar juntos en esta transmisión, para escuchar cosas interesantes y diferentes, diferentes, va a ser muy diferente esta plática. Quiero mandarle un especial saludo a Liliana y a toda su familia, le mando un abrazo a Liliana, gracias, porque pues Liliana me ha pedido unas playeras y, y se las mandamos, así que las recibió con mucho gusto y también con mucho gusto se las enviamos. Y bueno, eh, Liliana ya se, se terminó eh, las, las playeras que tenía, así que voy a tener que mandar a hacer más. Y pues Liliana, mil, mil gracias por apoyarme con esos superchats, con esas donaciones que me haces en, en mi tarjeta, en Paypal. Gracias por apoyarme en todos lados y por ser muy fiel a este canal. Y qué bueno que te guste el contenido y que me ayudes a seguir eh, teniendo estas transmisiones y los videos que también realizamos. Mil gracias, Liliana. Un abrazote hasta donde quiera que estés. Un abrazo para toda tu familia que a lo mejor está viendo esta transmisión. Quizá no sé. Es muy noche, son las con 11.05 de la noche. Y en Italia, así que buenas noches, México. Buenos días, Italia. En Italia son las 6 de la mañana. Eh, eh, eh, creo que sí, 6 de la mañana, o seis de la mañana. Ahorita nuestro invitado. Pues nos estará diciendo qué hora es allá. Así que un saludo para Dracula Alcalá, para Williams Contreras, para Luz Edías. Un abrazo y beso para Andrea, para Polvo Demonia. Gracias a Viejo Sabroso. Saludos. Hola, Osak. tengo una foto que tienes que ver. Una foto hoy recién tomada. Es un ente demoníaco en un espejo reflejado en casa de un amigo. Se tomó una selfie. Mándamela por favor a mi Instagram o si no al WhatsApp que aparece en pantalla o si no, a mi correo. Mándamela a mi hermano, me interesaría ver ese demonio que aparece en el espejo. Deme un, un segundo. Bueno, aquí está, ya le hemos mandado nuestro, nuestro link a nuestro amigo de Italia, que hace investigación sobre, repito, apariciones marianas. Apariciones marianas y ovnis. Eso va a ser muy interesante. Es un tema que no muchos manejan. Así que tenemos en, en exclusiva para ustedes. La verdad me he sentido muy cómodo y muy contento del que, que tengamos aquí a personalidades, a personas que saben mucho de, de su tema y que nos eh, platiquen y nos den a conocer cosas que nosotros, pues, en realidad no, no conocíamos o que eh, no habíamos, eh, pues, investigado más a profundidad. Así que me, me ha gustado mucho los invitados que he estado trayendo. Gracias a toda la gente que ha aceptado estas invitaciones. Y mañana tenemos otro invitado que va a ser... Eh, muy interesante, el tema es muy interesante, muy interesante. Esperemos que el invitado, pues nos dé muchos datos sobre ese tema. Súper interesante que no hemos manejado aún eh, aquí en las transmisiones. Y en la semana tenemos un invitadazo, o a lo mejor hasta dos, de dos países diferentes, dos maestros de, de Sudamérica. Así que no les voy a decir quién, pero... Bueno, estoy súper contento porque la verdad es que eh, el llamado, el, la invitación que he realizado a varias personas eh, que ya llevan tiempo dentro del tema de los misterios, la verdad, eh, ha, han, han querido estar aquí con nosotros y eso me pone muy, muy feliz, muy contento porque sé que el contenido que les estoy trayendo, la verdad, está muy completo. He reunido a, a varias personas que en un canal nos han presentado. Eh, he tenido la fortuna también de conocer eh, o, o de tener el conocimiento de varias, eh, varios investigadores, varios ufólogos y demás. Les tengo que una, una nueva también, es que a lo mejor no sé si la otra semana o hasta la otra semana tendremos a un criptozólogo, un criptozólogo de verdad. Así que también va a estar buena esa plática esta persona, este criptozoólogo es de España, así que también tendremos investigadores españoles, ya estoy contactando a algunos, y bueno, qué genial que tengamos un criptozoólogo también, no sé si la próxima semana o hasta la que sigue, pero mientras tanto, la semana que viene va a ser emocionante. Para mí va a ser emocionante porque va a tener o una personalidad que, que es un referente de todo un país. Así que estoy muy, muy contento por el invitado que tenemos la próxima semana. El día de hoy tenemos a nuestro invitado Cesare o César, no sé cómo se pronuncie. Él es de Italia y hace también investigaciones ufológicas. Eh, su tema es muy particular, como se los había comentado. Y bueno, vamos a esperar a que él entre, que le dé clic al enlace y que pueda conectarse desde Italia con nosotros. Mientras tanto, un saludo a toda la gente que se está eh, conectando <risa> a la transmisión. Me da mucha risa eh, Gray River, su, su chisme que trae Gray River ahí en los comentarios. Este <risa> no sé, mira, Leonardo, no sé, no sé si sea verdad o si sea un chisme, da mucha risa. Cualquiera de las dos cosas que, que tú estés mencionando a mí me da... Bastante risa, entonces eh, ya dejen en paz, por favor. Eso, dejen en paz. Eso, gracias. Vamos a, a empezar la transmisión en TikTok también. Tengo un segundo. Recuerden que en TikTok estoy subiendo todos los fragmentos que hayan sido muy interesantes e importantes, sobre todo los invitados que tenemos aquí en las transmisiones en TikTok. Los tenemos por fragmentos, por preguntas. Entonces es mucho más fácil ver un, un fragmento de una transmisión completa de, sobre algún tema que a ustedes les guste y, eh, y tienen los, los títulos. Así que les es fácil poner el, el video que a ustedes les atraiga con respecto al título. Gracias a Khan Desconocido. Gracias a Ángel. Andrew también. Gracias. A Dani Mora, hola Outlack, saludos de parte mía y de mi mamá Irma, un abrazo para tu mamá Irma, qué bueno que estén viendo la transmisión, espero les guste esta, esta noche de podcast que tenemos invitados, vamos a iniciar transmisión también en TikTok. Ay, pero me veo muy, muy cerca, no me gusta verme tan cerca. ¿Estamos iniciando transmisión? Sí, creo que sí, es en TikTok, a ver, vamos a ver. Sí, estamos en TikTok también, ya estamos en vivo. Ok, estamos en vivo ya. Ahí está. Estamos en vivo también en TikTok, esperando ya la eh, llegada de nuestro invitado italiano. Recuerden que son las 6 de la mañana allá en su país. Aquí son las 11 con 11, es hora de pedir un deseo. Así que yo ya lo estoy pidiendo en este momento en mi mente, en mi pensamiento. Ya estoy pidiendo mi deseo que se debe de cumplir. 11 con 11, ya no, ya no pida nada, ya son 11 con 12. Así que se terminó la hora del deseo. Vamos a iniciar transmisión también en Instagram, yo creo. A ver, vamos a poner el Instagram. A ver. Aquí tenemos Instagram. Hola. Ahí está el en vivo. Y aquí lo vamos a poner también para dar inicio esta noche a nuestra plática. Yo no sé cuánta gente de aquí sea católica. Seguramente va a ser un tema interesante para la gente que, que es católica y para la gente que le gusta la ufología y los extraterrestres. Es toda una combinación. Anónime, ah, no, gracias. Un saludo para toda la gente que me está viendo, escuchando. Les quiero agradecer que me estén apoyando con... Superchats con eh, donaciones directamente a mi Paypal o a mi tarjeta. Se ve súper, se ve eh, no sé, yo, yo siento incómodo a veces que se, que salga ahí mi tarjeta y como ayúdenme. Pero la verdad no, no tengo otra, otra, otra cosa eh, más que hacer que de verdad pedirles ayuda, apoyo. Entonces, gracias por las aportaciones que me hacen en el Superchat, en los... Eh, en PayPal, en mi tarjeta, por los eh, regalos del wishlist que tengo en Amazon. Muchas gracias a toda la gente que me está ayudando a, a realizar este wishlist, a completarla. Y fíjense que el día de hoy me llegaron dos, dos productos, dos regalos. Gracias, chicos. Gracias. En los, en los comentarios van a estar apareciendo el link de los, eh, de los regalos del, del wishlist. Así que eh, les agradezco inmensamente el que el que me estén apoyando. Muchas gracias a toda la gente también. Osla, ¿puedes poner tu número de tarjeta? Voy a poner mi número de tarjeta en lo que entra el... Este es el número de tarjeta. Banco Azteca. Eh, gracias a toda la gente que me apoya con eso. Eh, gracias a toda la gente que está uniendo en TikTok, bienvenidos. Buenas noches también a la gente que se va uniendo a Instagram, bienvenidos a todos. Gracias. Pasen el link de la wish list. Ahorita le, le ponemos ahí el link de la wish list. A ver, déjenme buscar el, el, el no Amazon. Amazon. Obviamente en la wish list hay hay cosas de todos los precios, de todos los precios, al alcance de todos. ¿Qué tal si de pronto me ve ahí el presidente? ¿Qué tal si me ve eh, un gobernador? ¿Qué tal si me ve un narcotraficante? ¿Qué tal si me ve alguien que se ganó en la lotería? ¿Qué tal si me ve alguien pudiente? ¿Qué tal si me ve alguien con una herencia millonaria? ¿Qué tal si me ve palazuelos? ¿Qué tal si me ve alguien que tenga mucho economía, muy bien estable y me pueda regalar eh, la, la cosa más cara que tengo en mi wishlist? Así que por eso, por eso hay de diferentes, diferentes tamaños y precios. Que obviamente todas las cosas que tengo en la wishlist es para estar trabajando. Es para lo que ocupo para seguir haciendo mi contenido. Así que no es como mucha vanidad. Hay algunas cosas como chamarras, como pantalones, como como camisas y demás, pero es porque eh, ustedes no, no, no lo saben, pero la verdad, yo todo el día estoy en pants, aunque me vean aquí con camisa en la noche, estoy con pants, en la, no, tengo, no tengo ropa normal, me siento como incómodo con ropa normal, pero cuando salgo, cuando tengo que salir o que hay una entrevista, que hay cualquier cosa, pues es ahí donde me falla la ropa y necesito ropa y... Y la verdad es que la ropa que venden normalmente no es como de mi agrado, no, no, es, no es tan exótica como yo quisiera. Y fíjense que en Amazon sí encontré ropa como que más a mi estilo, más, más raro, más raro ese estilo. que Por eso no me pongo ropa, porque la verdad no me compro ropa normal porque como que no es, no es mi estilo, no me siento a gusto. Y en Amazon pues he encontrado algunas cosas que están eh, padres, que, están, que, se, que creo que se me verían muy bien. Eh, vamos a ver qué, qué horas son, son las once, eh, dieciséis de la noche. Ah, Déjenme preguntarle a nuestro invitado si todo está bien o hay algún problema. Estoy escribiéndole para ver qué nos dice. Gracias a Paola, que Paola me mandó un regalito en el wishlist, ¿no? Dice, Ozlak, deberías de leer las reseñas de algunos de los productos de tu wishlist porque hay unos que dicen que no son como se describen. Eh, eh, uh, no creo, no creo, no creo que haya problema. Es que como es Amazon, la verdad, en Amazon como que hay más calidad no es como que, que me arriesguen algunas cosas, así que no, no, yo creo que todo lo que está en Amazon está bien y es de calidad, sí. De hecho, le agradezco inmensamente a Paola, que, que me mandó un detallito ahí de la wishlist, gracias, gracias Paola, gracias. Mi amigo me dice que está, pero no entendí. Le pregunté que si ya estábamos en vivo, que si podía entrar, y, y me dice estoy, pero no entiendo, no entendí, no entendí. Eh, dicen que si sí, trajes góticos, sí, sí como trajes góticos, bueno no soy gótico ni, ni dark, pero sí como un, sí algo, algo diferente, ya ven cómo me gustan los lentes exóticos, pues también como que la ropa me gusta como como más exótico. <risa> Entonces, como no hay ropa que me guste o que no me sienta cómodo, que no me vea exótico, pues no solamente uso pants y ya, y el mismo pants como por toda la semana. Eh, Tú estás invitada a mi corazón, dice Luz gracias. Eh, dice estoy, no entendí. Es que me dijo estoy. No sé si ya esté. No, pues es que no, no aparece aquí. O, o, o dice como ya voy, ¿no? También recordemos que nuestro amigo no habla del todo este español. Entonces, sí habla español, pero no sabemos cuánto hable de español. Así que tengamos paciencia por si hay alguna situación ahí que, que le tengamos que repetir, que tengamos que usar el traductor. Aquí voy a traer a Alexa para que, para que nos ayude a traducir. A lo mejor sí, ¿no? Bueno, voy a... Estoy esperando. Bueno, les voy a decir mientras el día de mañana quién va a estar. <ríe> en italiano, ya estoy, significa que no va a venir. <ríe> gracias, Brenda, hermosa. Brenda, dice, te deposité atentamente tu madrina. Gracias, madrina Brenda, de este canal. Gracias. Gracias, Brendita. Gracias por ese apoyo. Mil, mil gracias. No sé qué significa estoy en italiano, pero ya, ya me sacó de onda el, comen, el comentario que hicieron ahí. Estoy significa que no va a venir. <risa> ya estoy nervioso porque, eh, no sé. ¿Quién, solamente quien se ha tardado así ha sido nuestra amiga psicóloga. Eh, esperemos que nuestro amigo César pueda puede entrar porque es que ya estaba listo desde antes que empezamos la transmisión ya estaba listo pero yo dije me espero a, a que empecemos la transmisión y ya cuando estemos platicando ya se lo puedan mandar y que entre supongo que no le ha dado clic al link o sea es que es fácil Solamente hay que, hay que darle clic al link y, y uno entra a la transmisión. Entonces, por eso, o sea, bueno, vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. Pueden ser mil, mil y una cosas que esté sucediendo y lo estamos esperando. El día de mañana tenemos a un invitado. Eh, alguien en mi Patreon me dijo que, bueno, me sugirió que invitara a una persona que su canal de YouTube había sido borrado y que estaba pidiendo ayuda para, pues, para volverse a levantar en YouTube, porque su contenido era o es sobre eh, los Illuminati, eh, el nuevo orden mundial, eh, sobre conspiraciones. Entonces, que por eso se lo tumbaron. O sea, que al darse cuenta los, los altos mandos y, y poderosos del mundo le tiraron su, su canal y entonces el día de mañana pues nos va a platicar sobre algunas de estas cosas de conspiraciones, eh, algunas cosas de control, control de masas eh, y seguramente muchas cosas importantes sobre Illuminati y, y todo esto, seguro que él se lo sabe y mañana nos va a platicar sobre eso, espero que sea muy interesante, esperemos que sí si haya mucho tema de qué hablar, el día de mañana, eh, subo ya su fotografía, para toda la gente que me ve en redes sociales, voy a subir la fotografía, para que lo vayan conociendo, yo no sé si ya haya hecho nuevamente su canal de YouTube, o se, se quedó ya sin canal, eh, se, hola, hola, ¿qué siguió con el caso de Awitz? dice Pepe Mendoza, eh, ya no íbamos a hablar de, de Awitz, Pepe Mendoza, no vamos a hablar de awitz porque lo dije en la transmisión pasada eh, si le hace mal estar entrando a nuestra transmisión si, si tiene conflictos con lo que decimos o hacemos aquí entonces no es sano para él eh, y le pedimos que ya no entrara más al, a las transmisiones hasta que se sintiera bien hasta que yo notara que él se encuentra mejor pero mientras tanto al parecer veo que está en una situación difícil mentalmente y no le hace bien las transmisiones, entonces lo dejamos, no, no es de que ya lo hayamos corrido para siempre, al contrario, siempre esta será su casa, pero preferimos que esté eh, bien y lo estamos protegiendo de esa forma, con que ya no entre, con que ya no hablemos de él, es la mejor forma de protegerlo y de ayudarlo para que ya no esté pues sintiéndose mal con los comentarios que muchas personas hacen, porque recordemos que esto es difícil para todos, tengamos algún problema o no tengamos algún, algún problema, siempre los malos comentarios nos van a hacer mucho, mucho mal a todos aquí. Bueno, eh, no entendí eh, si mi compañero amigo está intentando entrar o no. Ah... Um, le voy a mandar nuevamente el link. Y si no pues si no puede entrar, pues bueno, hacemos una, una transmisión normal como, como todas, ¿no? Buenas noches a Carlos, a Lobo Lobito, a Oli Francisco Domínguez. Voy a mandar nuevamente el link. Creo que se, se detuvo mi transmisión en TikTok. Vamos a mandarle nuevamente el link. No sé si se lo haya mandado bien. Entendí. Vamos a ponerle aquí nuevamente el link. Solo vamos por acá. Eh, vamos a control copiado. Y vamos a hacer que solo dale clic a este link. Y listo. Ya, le he mandado el mensaje. Gracias a Pepe Mendoza por ese super chat. Eh, dice Lizette Vargas, de verdad esa vez yo no pude entrar, esa vez porque se bloqueó, no tiene dada de alta esa aplicación. Eh, dice que está adentro. No, no está dentro. No, no es de instalarse. Esta aplicación no es de instalarse. A ver, voy a salirme a ver si, si, si aparece. Denme un segundo. Ya está, ya está, había un error ahí yo creo, pero ya está, ya está César o Césare, vamos a darle la bienvenida. Ahí está, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo César o Césare, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia? En italiano Césare, Césare en italiano. Y no le atiné, no le atiné, Césare, Césare, per, perfecto. Césare, Césare, sí, que... sí. César, el, el, el apellido es Balocchia. Balocchia. Balocchia, César Balocchia. Bienvenido. Vale. Buenos días en Italia, buenas noches aquí en Latinoamérica. De qué gracias, vamos a hablar hoy? Vamos a, a hacer primero tu presentación. Nos gustaría sí. que nos dijeras parte de ti. Sí, yo soy un, un ufólogo del Centro Nacional Obli de Italia. Y hace mucho tiempo que me ocupo del fenómeno OVNI, más de 30 años. Y en particular me ocupo del fenómeno OVNI eh, en, en, en las apariciones marianas. Es un tema muy particular y hace seis años que estoy aprofundiendo este tema. Y eh, escribí un libro que investiga su, este fenómeno, desde de, el fenómeno de los ovnis en la Biblia, en los, el Evangelio Apócrifos, hasta las apariciones más recientes. La última es la de Medjugorje, después tenemos eh, Fátima, Lourdes, Garabandal, todos, y también las apariciones reconocidas y no reconocidas de la Iglesia, porque como veremos, la Iglesia ha ocultado muchas pruebas, sobre este tema, porque son, eh, es un tema muy sen, eh, sensible sí, sí, sí. para los creyentes, y por, por este eh, tengo que eh, per, eh, pedir perdón si alguien eh, no está de acuerdo, pero veremos que de, detrás de este fenómeno hay un engaño, un engaño muy, muy largo que empieza hace dos mil años y eh, eh, El problema es cómo decir a, dos, eh, a muchos, muchos cristianos en el mundo que detrás de las apariciones marianas no hay un Dios, pero hay extraterrestres. Este es el problema mayor, porque la, la gente no está lista, absolutamente no está lista. ¿Cómo te interesó estudiar o investigar este tema y relacionar lo religioso de la Iglesia Católica con los avistamientos OVNI. ¿Por qué fue tu curiosidad? Mi, mi investigación eh, ha comenzado estudiando eh, las investigaciones de dos investigadores muy famosos. Uno es, eh, son, son españoles, uno es Joaquín Fernández y la otra es Fina de Armada. Fina de Armada ha muerto. Y los investigadores españoles empezaron a estudiar las apariciones de Fátima y de Fátima también empecé yo, porque me pregunté, eh, no sé si todos sabes lo que pasó en Fátima realmente, porque lo, los hechos de Fátima han sido ocultados, a comenzar de, de la primera vez que, los, que Jacinta, Jacinta, Francisco y Lucía vieron una mujer que después la Iglesia di, di, di, di, de, dijo que fuera la Nuestra Señora. En realidad, ella no, no dijo que era Nuestra Señora, pero la Iglesia, en, eh, con la compañía de Jesús, los jesuitas contribuyeron a alterar la, la verdad sobre los hechos de Fátima, a comenzar del sol palpitante, Vamos a, podemos, podemos, si quieres, nos platicas cómo fue esta aparición de, Fática, de Fátima. Empecemos por ahí. ¿Cuál es la historia de la aparición de Fátima? Y después, ¿cómo lo relacionas tú con el fenómeno obvio? Sí, eh, los hechos empezaron eh, oficialmente en el 1917. ¿Qué pasó? Pasó que dos grupos de espiritualistas en dos diferentes ciudades de la España en Porto y Lisbona recibieron mensajes de diferentes planos astrales. Uh, en Lisboa, los dos grupos de espiritualistas no se conocían. ¿Y, y qué pasó? Eh, en Lisbona había un espiritualista, el jefe del, del grupo se llamaba eh, Carlos Calderón, y lo de Porto se llamaba el señor Antonio, y recibieron lo mismo mensaje. Sí, lo, eh, a menudo se reunían y escribieron dos mensajes que algo de muy importante e imponente habría pasado el 13 de mayo de 1917. Estos dos mensajes vinieron comunicados a los principales periódicos locales, era una testada muy, muy famosa eh, por ejemplo, era el eh, Lisbona, era el diario de la noticia, en eh, Porto era el primero de enero, y eh, el, el periódico de Noticia Libertad. Estos tres periódicos eh, comunicaron una fecha que era 13:517. Después, todos entendieron que era una fecha, una fecha muy importante porque eh, decía de algo de importante eh, hubiera pasado aquel día y, y decía también es al par hablamos del 10 de marzo 1917 la guerra va a terminar decía este mensaje pero no to, nos, nosotros sabemos que la primera guerra mundial terminó en noviembre en 1918 así es la primera mentira la virgen o lo que dicen todos ya se ha equivocado porque es así, el 10 de marzo 1917, y la guerra terminará el noviembre 18, ¿qué pasó? Pasó que tres pastoreles, Giacinta, Francisco y Lucia, eh, estaban eh, en la, encima de un monte y a, a, un, a un cierto rato vieron la luz y una, un, un humanoide antes, porque tendemos que uh, hablar antes de preapariciones, porque oficialmente en 1917, pero ya en 1915, en 1916 por la calle de del lugar que la, la zona se llama Cova de Ria, empezaron extraños fenómenos como mmm, pelotas de luz y ser humanoides por la calle. Esta es la historia no oficial. Y después falta también un vidente. Porque la iglesia nos habla de tres vivientes, como hemos dicho, eh, Lucía, Francisco y Jacinta, pero hay una otra que ha sido ocultada de la historia, era una niña que se llamaba Ka, eh, Carolina Carrera. Esta estado quitada totalmente de la historia y también fue testimonio de los hechos. ¿Qué pasó? Que empezaron a ver encima de un árbol una una mujer, muy, una niña de edad de 10, 12 años y también los días siguientes siguieron otras apariciones de humanoides no muy claros porque estaba como si tenía, en el instituto de, de, era muy transparente este ser no se veía ni, la, ni las manos ni la cara. Y como si fuera. Eh, tenía un, algo de. como una, una sabana eh, en, en, en no, torno. Okay. Sí, y no se veía claramente qué era. ¿Qué pasó? Después, eh, cuando eh, esta eh, mujer se habló con los niños. En primer lugar, estaban muy cansados, este es típico del fenómeno extraterrestre, eh, como si la fuerza no tenían más fuerza. Eh, ¿Qué pasó? Que eh, iniciaron las apariciones el 13 de cada mes hasta el 13 de octubre de 1916, que es la última aparición, donde eh, pasó el milagro del Sol. Nosotros hablamos del milagro del sol en la realidad no es un milagro porque el sol no se mueve, está ahí hace muchos, muchos, millones de años y lo que vieron en realidad era un ovni que se movía en el cielo y también ¿qué pasó? Pasó que este eh, ovni este, que no era el sol se podía ver y tú sabes todos que nosotros no podemos guardar al sol porque era un objeto. Este objeto se podía ver también de muy lejos de la zona del, del, donde estaban los testimonios. Y, y aquí, pues después, veremos que los tres secretos que todos sabemos, pero lo que pasa es, yo como empecé, me pregunté si ha pasado... Eh, un, eh, el OVNI se ha visto el 13 de octubre y cuando la gente se reunió, se juntas todas yo he ido a ver todos los vídeos de los fieles y, y he encontrado OVNI todas las veces que las personas se reunieron para la oración y tengo vídeos donde he detectado eh, estos objetos eh, todas las veces que la gente se, se pone junta para orar, para la oración esto okay. es lo que, lo que pasa realmente por eh, decimos una cosa que eh, como de la manipulación de todos estos secretos es eh, ópera de la compañía de jesuitas los jesuitas que se destacaron por eh, la instrucción estaban muy instruidas. Eh, intentaron de manipular también eh, los reales, las familias reales en Portugal, porque intentaron de sustituirse uh, en la confesión para tomar los secretos de la familia real y uh, a, un, a un cierto rato, eh, el marqués de Pombal, en eh, 1759, eh, decidió de echar, todos y ponerlos en prisión y ten, también los jesuitas tentaron de entrar en la Rusia porque te, tentaron también de catequizar la Rusia que estaba ortodoxa, pero okay. no conseguieron porque ahí el gobierno eh, y la iglesia rusa ortodoxa o sea, estaban estaban muy unidos y después echados del Portugal en el 1773, Clemente XIV, el Papa, eh, eh, ¿cómo eh, echó totalmente, Canceló totalmente el orden de los jesuitas y, eh, y, fin, y terminaron también en la prisión. Eh, y en el, en el eh, 1900, los jesuitas entraron otra vez en Portugal. Okay. Mm, despacito, Eso. despacito, modificaron los secretos. Dime. Voy a... Voy a... A darles un resumen a la gente que está entrando a la transmisión en Instagram, en TikTok, que nos están viendo en Facebook, en Twitch, en Twitter. Eh, el, la aparición de la Virgen de Fátima se llevó a cabo por varios, varias fechas. Estos eran tres niños que les había dicho esta Virgen que aparecería en tal y tal fecha. Los niños llevaron a gente para que presenciara precisamente esta aparición y en, esa, en esas apariciones también les revelaron los secretos de Fátima, eran tres secretos, dos de ellos se dieron a conocer, el tercer secreto fue eh, guardado, resguardado por el Vaticano, en donde el tercer secreto pues ya se dio a conocer, o al menos ya se, se filtró, que era que el Papa iba a tener un atentado, ¿no? Un Papa se veía con un atentado, un Papa que eh, corría de una multitud, una multitud que quería, pues, eh, someterlo, entonces... Ese era como el tercer eh, secreto de Fátima, como el término del, del papado. Pero ahora, bueno, ¿se, se, se, se, se, se Sí, César. César. César. Sí, César sí. sí. menciona que estas apariciones marianas, o al menos esta aparición de la Virgen de Fátima, pues tiene que ver con humanoides, pero que los jesuitas, pues modificaron precisamente la verdad y tomaron esto como una aparición eh, religiosa, un sí, milagro. Sí, exactamente, exactamente. De una aparición ufo, ufológica de, de algún sí. ser dimensional. Pero ¿por qué? Te voy a hacer esta pregunta, tú que relacionaste ya el tema con extraterrestres y con ovnis. Eh, ¿Por qué uno de los secretos de Fátima tendría que ver con el papado? ¿Es, es ahí donde los jesuitas se inventan o promueven un secreto falso? ¿O si sí. es de ser de luz, a lo mejor extraterrestre, hable sobre el papado, que debería de ser tan importante para la humanidad? Sí, tú, tú vas a considerar que ya la... ¿Cómo como di la, la Virgen, que decía que cuando preguntan a Lucía eh, si era la, la Virgen, Lucía dice, yo no lo sé quién es aquella señora. ¿Por qué? La, la alteración de los hechos en, ha empezado hace muchos años, hace muchos años antes, a comenzar da, la apariencia de, la, de esta niña, que eh, no era como la iglesia se, se imaginaba. Eh, cuando apareció, tenía un traje eh, hasta las rodillas y no podía ser porque era. Como decir, no era como la iglesia se imaginaba y si tenía un traje hasta las rodillas era demasiado como indeciente por la iglesia. Y por eso también escondieron los hechos y tenía al cuello un medallón acopuntido que después vive... como se dice? En italiano hablamos también, entendemos en italiano. La, la, el, el medallón agopuntido diventó una bala, una pelota de luz una pelota de luz después con los jesuitas la pelota de luz va a, a, a divenir un corazón que la, eh, de ahí empezó la devoción, el corazón de María pero no, el, el Terzo Secreto habla de, de un Papa encima de un monte donde hay guerra pero no habla de un atentado Después también cuando pasó el atentado, eh, no, estaba, no, no es claramente escrito, las profecías no, no, han, no han pasado como, como decía, a comenzar como hemos dicho la guerra ha eh, equivocado porque en marzo de 1917 eh, la guerra termina en noviembre 18. También en Garabandal, eh, la aparición de Garabandal, la Virgen dice, va a decir que la... Eh, que los papas serían tres, y eh, ahora llegamos, estamos a cinco, cinco papas con Papa Bergoglio. el eh, Garabandal decía que eh, la, la, la fin de los tiempos sería, habría, hubiera pasado eh, después de tres papas, pero los papas ahora son cinco, y Papa Bergoglio nos olvidamos que son jesuitas, y también la verdad no ha. No es no esta, no es esta, no es esta. ¿Por qué será que las vírgenes al dar su mensaje o estas profecías en las sus apariciones no acertan? ¿Qué pasa? ¿Son reales estos mensajes? ¿Fueron manipulados o por qué no aciertan? Si también son extraterrestres, ¿por qué el mensaje no termina de ser verdadero? Lo, los, los mensajes son todos... Iguales, si tú te, te gusta, te gustaría leer, son todos iguales. Pregunta la oración, la recita del rosario, eh, continuamente, catástrofes por la humanidad. Si no hace este, pasa a otro. Si no hace esto, esto pasa a otro problema para la humanidad, por la humanidad, y son todos iguales. Su intento es leerlos son todos iguales, son todos amenazas por la humanidad, Oye, te, te lo, en todas. ¿tú, ¿Tú conoces a la Virgen de Guadalupe en México? Sí, sí. Eh, ¿Por qué esa Virgen de Guadalupe no llegó como a ayudar a la gente de, la, de este territorio? Y pues ayudarlo contra la invasión o la conquista española? Eh, nunca, nunca ha pasado. En en en realidad, la... ¿Llegó a ayudarles a los españoles? Nunca ha pasado, la Virgen nunca te ayudará y no, nunca no nos has ayudado. Eh, te dice solo que son amenazas, si no haces oraciones todos los días, o no, te, no, no te ayudará nunca. Y te voy a decir una otra cosa de, de, de las previsiones que faltan... Eh, pero todas las profecías no se han averada También en, en Garabandal va a decir que la Francia se hubiera quemada, también la Rusia, eh, después in, in, va a inculpar la Rusia del, del mal de, de, de la humanidad. Pero en todas las profecías nunca habla de judíos, no habla de dos guerras mundiales, y te, te ahora voy a decir algo muy importante eh, en, en dos años de, de pandemia de COVID eh, en, en Medjugorje no ha dicho una sola palabra del COVID, ¿te parece normal? Claro en dos no. años no ha dicho una palabra de pandemia, no habla de 6 millones de judíos muertos, no habla de la guerra en Vietnam, no habla de nada ¿Cómo es? ¿y después por qué la Rusia eh, tiene culpa de todo. También en 1917 había gobiernos, no habla de Mussolini, no habla, no habla de Hitler, no habla de Cuba, no habla de nada, porque se ha olvidado, se ha olvidado de todos los países donde se ponían crímenes muy importantes y, y también del COVID, yo he leído todas. El 25 de cada mes, eh, en Medjugorje, eh, los vivientes te comunican los mensajes. Yo eh, he leído todos los mensajes de, de estos dos años. Eh, no hay una palabra de COVID. Continúa, ¿cuáles, ¿Cuáles son los mensajes de, que menciona en Medjugorje? ¿Cuáles son los son todos los mismos, como te he dicho, tienes que preguntar, gracias por ser aquí, resida rosario, no desayunar, todos cosas son, ¿cómo se dice? Son mensajes de sacrificio, te pide solo sacrificio, pero no hechos. Todas las veces que las personas, yo me he hecho una mi idea. Eh, en, el, en este 12 años eh, que es un ser que coma energía vital de la humanidad y eh, la energía en la de las oraciones okay. eh, esto pasa es, es un que, ser que coma un, energía es un ser que se alimenta de la energía sí, me, la hizo, sí, me venía la palabra si sí, se alimenta de las eh, por esto que es, pide siempre a muchas, muchas personas de reunirse porque el dolor las emociones negativas las personas que tienen problemas se reunir eh, cuando tienes problemas están en la disperación y este es eh, un alimento para ella sí, exactamente, sería y... como un ser que se alimenta de esto de, de, los, eh, de, de la los... disperación de la, la disperación de las personas wow. y te, te voy a decir otra cosa Sí. Porque cada vez que aparece, en mi libro hay eh, 16 apariciones, aparece diversa. En Guadalupe tiene la piel muy oscura. Si tú vas en Mezucori, también la, la cara es muy, muy clara, los ojos son claros. En Guadalupe tiene los ojos oscuros, ¿no? Porque es diferente. Tiene diferentes alturas cada país. En mi libro hay eh, la, todas las apariciones donde... Donde la encuentras con diferentes características características de, de cara, de altura, es diferente. Eh, Mejugori eh, es una niña de 12 años, con los ojos claros, azules, eh, se va en, en todos los países de América Latina, eh, tiene apariencia diferente. Si la Virgen es misma, ¿por qué en cada país? También. Eh, tendría que ser de Palestina, tendría que ser la piel bastante oscura en los ojos, pero se manifiestan con diferentes características. Sí, ¿En África hay alguna aparición de alguna virgen? ¿Dónde? En África. En África sí, en Egipto también hay una de las tantas apariciones. En Egipto hay la aparición de Zeytún y también ahí hay cristianos, coptos y musulmanos, moros que llegan ahí para, para, para las oraciones y también en cada país, en las Filipinas, eh, aquí está en Japón, eh, en todos los países. Como si tuviera eh, convertir el mundo y más gente eh, va a orar y más energía ella coge. ¿Tú, tú piensas que estas apariciones son de extraterrestres o que sí. son mentiras de la iglesia los dos los dos es un ser extraterrestre exactamente hace muchos eh, años de investigaciones te voy a decir que es un ser dimensional ese es un ser dimensional que va a hacer una manipulación mental muy profunda esta es una tecnología que nosotros no conocemos esta tecnología eh, está demostrada en, un indaki, en una investigación de los servicios secretos inglés del 2000 y yo encontré un archivo inglés eh, y en el libro pongo el enlace donde eh, cualquier puede leer porque cuando hay estos objetos que están cerca del testimonio pasa una manipulación mental y eso es lo que pasa con los, todos los vivientes, cuando se caen en, en, en éxtasis. Ajá. La, la Virgen va a mostrar en la, algo que no existe, como el infierno, el paradiso el purgatorio. Te acuerdo que el purgatorio eh, ha sido inventado en 1200, 1250 y algo, y es una invención de la Iglesia, siempre de la Iglesia, que ha creado tres estados que no existen, pero los vivientes, a comenzar de uno de los secretos de Fátima, en la mente del viviente, la Virgen, o lo que pensamos es la Virgen, va a mostrar imágenes que no existen y van directamente proyectadas en la mente del viviente. Esta es una manipulación, te, te acuerdo, que los servicios secretos, Inglese hanno hecho se negli anni 2000 e sta nell'archivio de Stato inglese e te dice che lo che passa è una tecnologia così avanzata che non so sé se si te, te permette di entrare in comunicazione diretta con eh, con il eh, quel cervello come come si dice Cerebro cervello Quel cervello eh, dello de umano y te va a formar imágenes directamente en la mente de los vivientes. Ok. Tú, tú por Una... eh, eh, Te iba a preguntar: tú estando en el país eh, del Vaticano, de donde la... se sí. el Vaticano, donde está el Papa, que es completamente católico, ¿por qué eh, fuiste eh, rebelde, digamos, en cuanto a lo que se nos inculcó? Y haces mención de esto que para la gente religiosa, pues la verdad es algo como una blasfemia, casi. Sí, sí, sí. Tú conoces Jordano Bruno. A Jordano Bruno, sí, a Jordano Bruno. Fue quemado. Si yo fuera en el 1500, ahora sería considerado un herético. También un hereje, sí. Sí. Yo es, estoy no, completamente seguro, mil por ciento, no cien por ciento, que los hechos han sido ocultados. Y si quiere mostrar el video eh, de los objetos que pasan todas las, las veces que los eh, fieles se, se ponen eh, por la oración, eh, en los cielos hay objetos volantes, y el, eh, ellos son los responsables del fenómeno del sol que palpita porque el sol no palpita claro no eh, es, un, es un ovni no son ovnis que en galgo manera lo que pasa es que el ovni se pone en la misma eh, enfrente frente en frente del sol se pone e inicia a palpitar y lo que vemos es un objeto, no es el sol, el sol no palpita hace millones de años, está ahí. Lo que vemos es un objeto que se pone entre los ojos de los testimonios y el sol, se pone de adelante. y por, por eso es toda una manipulación que contribuye a, a crear el fenómeno cristiano, pero eh, el problema es la gente no está lista, como te he dicho antes. Eh, claro. No sé por qué es un cristiano no está listo, porque eh, eh, siempre del catequismo uh, nació así, eh, no se puede hablar con un cristiano, porque tenía apertura mental para en, entender este fenómeno y estar pronto a todo. Por sí. eso... Me, me pregunta la gente, eh, que si crees en Dios, por ejemplo, ahorita estamos hablando de, de estas apariciones marianas, que también pudiéramos preguntarnos sobre Dios. En este caso, ¿tú sí crees en Dios? ¿Si crees en Dios? Yo, no. Sí. No hay un Dios. Ya ve, ya ve, eh, el Dios del, eh, del Viejo Testamento era sí. un ser también, era un ser extraterrestre que como guía del pueblo judío y también las nubes de la de la biblia y de los evangelios apócrifos eran eh, objetos que se movían cuando cuando el pueblo, el pueblo eh, judío se movía cuando separaba la nube el pueblo se paraba y así por 40 años en el desierto Así era una nube que separaba cuando Yahvé quería. El dios de la Biblia también era un ser extraterrestre. Por eso non, a la mesa la, el, el domingo no hablamos solo del Nuevo Testamento. La, la, también la eh, si vas a leer cómo nació Jesús Cristo te acuerdas te te realizas te, te das cuenta que no era un niño normal. Cuando, en mi libro hay también eh, los evangelios apócrifos sí. y cuando va a leer eh, cómo nació Jesucristo, te, te, te das cuenta que algo de muy increíble y también la, la estrella de, de Betlemme era un objeto que anunciaba a Jesús Cristo. No era la estrella que del catechismo pero es una estrella que llega, se para, cuando los magos eh, se van, también se va, cuando los magos salen de Rode, vuelve otra vez la estrella. No es algo que, se, que llega y se para, se mueve, sí, eh, sí. Y, y todo contribuye a explicar el fenómeno. También Jesús era un ser extraterrestre, sin quitar lo que has hecho de bueno. ¿Es? Pero... Te digo, su proveniencia no es de este planeta, era un ser extraterrestre. Digamos que si Jesús es, eh, fue un extraterrestre, digamos que era un extraterrestre que quería ayudar a la humanidad, a diferencia sí. de las apariciones marianas, que sí. estos son sí. seres como que quieren alimentarse de nuestra, de nuestra sí. energía. Sí, sí, perfectamente, sí, sí. Es así. Ok, así es entonces. Y Yahvé también sería un extraterrestre. Sí. Sí. Ok, ya ve, ya ve Jehová. Sí, sí, sí. sí. Y ya ve, no es el padre de, de Jesús. No es el padre Jesús. Ya ve, era un extraterrestre, eh, Vas a matar. Si uno va a leer eh, el Antiguo Testamento, va a matar millones de personas porque eso no va a leer, va a quemar niños. Por, por, por, la gente no, nunca ha leído, si va a leer el Pentateuco se, eh, se das cuenta que si algo no, no era como él pedía, te mataba enseguida. Sí, sí, sí, eh, conquistaban pueblos en su nombre, ¿no? Y, y Jehová o Yahvé, pues ayudaba, y hay algunas eh, descripciones muy gráficas sobre que le explotaban los sesos de, de los niños en las en las paredes sí. de las ciudades que conquistaron. Sí, sí, sí. Quería, lo, quería los niños para, para él. Y los, los niños de tres eh, días, de, eh, a, a, apenas nacidos, lo, las, los voleas por él. Cuando, uh, cuando nacían los niños. Después de tres días eran por él. ¿Después de que eh, nacían, a los tres días, qué pasaba? Después de, de un cuando un niño nacía, Ajá. después de tres, tres días, él volaba el niño. ¿El niño volaba? No, quería, quería el niño por él. Ah, quería. Él. Quería quemarlo, quemarlo. Ah, ok, ok. ¿Quemar al niño? Sí. Después, los niños. eso son como el ritual que también se le sí. hacía hacían los cananeos a este? Sí, a un ritual, eso. ese era un ritual, un ritual, vale, sí. Un ritual. Ritual. tengo una pregunta de Jessica Morales eh, dice que si considera usted que las apariciones marianas pudieran tener relación también con las antiguas civilizaciones que se les aparecieron sus dioses por ejemplo, son los mismos seres o son, son también extraterrestres esos dioses que vinieron de, del cielo y pues ayudaron a las eh, civilizaciones antiguas eh, eh, sabes lo que pasa lo que digo siempre yo eh, que es, el universo está lleno lleno de civilidad y hay muchas buenas y muchas malas por eso es lo que pasa cuando muchas civilidad extraterrestre han venido aquí para ayudarse los incas con los mayas con los cicios, pero hay también muchas malas por ejemplo, también en Brasil, en la Amazonia, en la Amazonia, no, no sé si alguien aún nunca ha oído hablar del de imperio eh, el de Acacor, eh, donde una civilidad de extraterrestres eh, construyó 12 pirámides en el centro del Mato Grosso. Y, Cada civilización extraterrestre se estableció en cada país de este planeta, por eso tenemos muchas civilidad eh, en cada país. También no sé si la, le, la leyenda de los países del norte de Europa también eh, cuentan de estos seres. Los, eh, los indianos eh, de América, eh, los eh, apaches y tantos otro, otros de estas razas, sí, eh, sí. tenían contactos también en la isla de Sardinia, en Italia, se habla de este seres que han venido aquí 10, 15, 20.000 años hace y contribuyeron a instruir la humanidad, pero no todos eran así buenas. También se menciona que esta Arca de Noé eh, hubiera sido una nave nodriza. Sí, he oído esta teoría, pero no lo sé. Se dice que, que puede ser, pero yo no estoy así convencido de eh, la Arca de Noé, que fuera una nave. Mm me imagino una, un barco normal, ¿no? me imagino una, una nave. También cuando una, un pensiero tuve, que me parece muy extraño, que no es, eh, tuve parejas de cada tipo de animal, Ajá. yo me, me imagino uh, que, que reco, recoge... Eh, sí, sí reunión Reunió el, el DNA, el ADN, el ADN de los animales para, oh. para repoblar el, el planeta. O sea que no es que los haya subido a todos a su barco, sino que recogió el ADN de cada animal, de cada especie, sí, sí. para me, a... imagino, me, me imagino algo así, pero me parece muy extraño de eh, hace dos mil años recoger parejas de todo tipo de animales del planeta. Eh, pero me imagino que fue así. Esa, esa, esta hipótesis es muy interesante porque de esa forma sí es creíble que todos los animales, las especies hayan quedado en un sitio mientras el mundo colapsaba de alguna forma. Mi amiga Serena Pil, que está en la transmisión, dice que, le, que si puedo preguntarte, si no crees en Dios, entonces, ¿crees que haya algún creador? Sí, lo que Dios... Eh, querida Serena... Lo que digo yo, siempre yo es que si hay un creador, nunca se ha manifestado a la humanidad hasta ahora. Ok. Nun que nunca se ha manifestado. No, no sabemos nada. Nunca se apareció a la humanidad. Puede ser. No, este no sabemos. Tam también no sabemos quién han creado los extraterrestres. A esta pregunta nadie te puede contestar y eh, esto se quedará un misterio, eh, pero no, no habemos un dios que nos han creado, eh, que han creado los extraterrestres, quién sabe. <risa> Hay millones de razas en todo el universo, eh, razas malas y razas buenas, lo que tengo que eh, decir yo, porque mucha gente, por ejemplo, eh, si, sí, como se dice, piensa, me gustaría encontrarle el hermano del universo. Yo digo siempre, cuidado, porque no sabemos quién puede venir. Es que si pasa una raza y es que, es que está fuera de ahí, si, seguramente tienen una tecnología muy avanzada y si tenemos una raza malas llega aquí en 24 horas la humanidad ha muerto, desaparecido, sí. desapareció. No sabemos qué intenciones tienen y no son todos hermanos ahí, ahí fuera. Yo, después de 30 años, eh, no me gustaría encontrar los extraterrestres porque no sabes quién puede venir y la, la vida en este planeta podría desaparecer eh, enseguida. Eh, en el 77, cuando enviaron las sondas Viking en el espacio. Eh, muchos eh, científicos, cienciados, dijeron que no tenía un, eh, un disco dentro con los saludos de los humanos, las coordinadas de la Vía Láctea del Sistema Solar. Eh, nos enviamos las coordinadas de este planeta eh, al interno del Sistema Solar. Y cuando has dado tu posición eh, y has dicho... Eh, ahora nadie puede no saber dónde estamos, pero si la, la sonda eh, va a venir interceptada, eh, ¿tú, ¿quién sabe qué pasa después? Claro, sí, el, el Voyager, ¿no? Es el que mandaron con el mensaje de quiénes éramos, tratando de encontrar a alguien que pueda responder a este, este mensaje que, que fue hacia las estrellas. Eh, ¿Tienes a la mano tu libro que nos lo puedas mostrar? Uh, allora, se si, si può mandare il video, a chi non lo tengo, vuole mandare il video così facciamo se per... Non posso mettere il video? Non no posso mettere il video? Entonces, uh, aspetta, come come se come se pone il video? Eh, mm. Sta in YouTube? Si, sí, sta in YouTube. Eh, pues, puede, tu no Solo lo, lo puede enviar, no lo puede condivider compartir, eh, compartir. Eh, No, no lo puedo compartir porque no tengo el, el celular, está siendo ocupado. Eh, eh, no. ¿Cómo puedo compartirlo? Eh, ahí te aparece algo de compartir abajo, una pantallita que dice compartir. No. No, es o que no. no. O, ¿O cómo no. se llama el canal de YouTube? Eh, Cesare search se llama. Cesare, uh -huh. Cesare? mai M uh -huh. mai eh, to, mai sì. mm. eh, UFO research todo junto, mai mai la mai UFO research todo junto, mai M UFO Research. Research. OK, bueno, vamos a buscarlo. Eh, OK, aquí lo tenemos. El, de... primero. el primero, el primero es los detalles. Ok, que dice los detalles de los ovnis, ¿verdad? Sí. Vale, Aquí. Okay. Vamos a compartirlo. A ver. Sí. Vamos a Voy a silenciar el audio por cualquier cosa del de copy. ¿Está bien? Y vamos a compartir pantalla. Compartir pantalla. Y tenemos ventana, pestaña. Aquí lo tenemos. Vamos a compartir. Y me parece que ya se está viendo, ¿verdad? Ahí está el video. Sí. Si sí. Nos puedes ir explicando si quieres porque le quité el audio. Por si tiene audio, cualquier cosa no. nos puedes ir diciendo. Ahí tiene solo música. Ok. Más grande puede, puede hacerlo, más grande. No, eso es todo, es lo más grande que se puede decir. Vale, vale. Ah, ok, ah, ahí sí. Hablas. Pon, pones adelante, perfecto, un poquito. Vamos a. Escuchémoslo. Llevo casi 30 años estudiando el fenómeno ovni, y, en concreto, me ocupó de las apariciones marianas. Sé que debes estar pensando que debo estar loco, solo espera cinco minutos, solo quiero que escuches lo que tengo que decirte, quiero hacer una premisa antes de contarte mis años de investigación, si eres creyente católico, no continúes, mi propósito es solo hacerte pensar, no quiero ofender tu creencia, si por el contrario quieres saber qué hay detrás de este fenómeno, te quedas. Esto es lo que piensas. ¿Quieres que crea que las apariciones marianas son un fenómeno extraterrestre? Sí, exactamente. Exclusivamente extraterrestre. Déjame explicarte por qué. La verdad no necesita campeones, necesita tiempo. Creo firmemente que debes saber que el 97.7% de las personas no saben nada. Sobre las apariciones marianas. Eres uno de ellos. Cuando hayas visto el 12% de mi investigación, te quedará más claro por qué hay interferencia extraterrestre en las epifanías. Ahora puedes elegir si seguir creyendo lo que la iglesia te ha estado diciendo durante décadas, omitiendo y alterando los hechos reales, o abrir tu mente para entender que les sucede a los vivientes. ¿Por qué se nos pide orar y cuál es la fenomenología recurrente que acompaña a las apariciones, Mariana? Pero responderá eso en otro momento. Aprendí a hacer... A continuación vamos a ver los videos, ¿no? Estos videos que van a seguir a continuación son... ¿Son tuyos que has grabado tú o has recopilado? Pones adelante, pones un poquito adelante. Okay. Más, más, más, más. No, perdona, ferma, párate aquí. Un poquito adelante. Detrás. Ahí. Perfecto. Ok, ahí estamos. Ahí van a empezar los videos. Estos videos, eh, ¿los recopilaste de, de alguna parte? O no, los... son son en mi estudio, en mi estudio personal te consigo de verlo. Ah, ¿tú los has grabado? Sí, sí, todo, todo mi investigación. Aquí empieza, aquí empieza. Pone música también. Eh, pero la música no se puede poner. Bueno, ¿De, ¿De qué son estos videos, por ejemplo? ¿Nos puedes ir explicando? Los fieles en oración y los ciertos cuando el sol pulsa. Te lo he dicho, que los responsables de la palpitación del sol son objetos. Mira, ahora mira atentamente los vídeos. Ok, aquí vemos el sol. El sol. Aquí, tú ahora no lo ves, más después verás objetos pequeños. Te, te, tiene que, te, tendría que ser la... Eh, la, como de la, ¿Pantalla? la pantalla más grande para verlos, pero si pones adelante, hay ob objetos, pones un poquito adelante, sí. después un poquito, ve los, cir los circulados. Ok, ok, ahí están apareciendo. Son, son objetos muy difíciles encontrar este objeto que son muy, muy, muy rápidos. Sí. Y tengo pues, ahí otro eh, vídeo de objetos cuando el sol palpita. Okay. Pones un poquito, un poquito adelante. Okay. Aquí, aquí también, aquí también pasan objetos. Sí. O sea, estos, ¿estos objetos salen del sol o de dónde salen? No, no lo sé. Llegan, parecen detrás, pero no es detrás. Sí, apare, aparecen enseguida y no sé dónde, de dónde llegan. Estas no este son todas personas que se reúnen para la oración y mientras hay oración, eh, empieza una, como si fuera una danza de esos objetos y hacen palpitar eh, al sol. Ese, ese objeto que está brillando ahí... Eh, es un objeto que está danzando mientras está la oración. Sí. Mira, mira el sol. Ahora el sol me empieza a palpitar y objetos se manifiestan. Sí. Ese video tú lo grabaste. No, no, no es mío. Yo solo o solo analizado los fieles en, eh, en oración y pero he visto. Eh, Muchas decenas de, de, de, de vídeos, porque no, no en todos los vídeos puede encontrar este objetos. Y sí. pones un poquito adelante, vamos sí. a ver los objetos más adelante. Un poquito, ah. mira, mira, si sí. ahí aparecen ya los objetos, mira. Ok, ok, ahí están apareciendo. Mira también, espera aquí, te, te, quiero, eh, te quiero mostrar el sol cuando empieza a palpitar. Ok. ¿Esta es una congregación donde se apareció una virgen? Sí, eh, sí pero no, eh, no, me parece en Mejugori, esta me parece Mejugori. Ok. Mira el sol. Sí. Empieza a palpitar y después, eh, algunos segundos, eh, eh, hay objetos en el cielo. Ok, comienzan a salir objetos también. Eh, ¿Qué significaría esto de que salen los objetos? ¿Serían ovnis, naves extraterrestres? ¿Qué serían? Son naves extraterrestres a confirmar el fenómeno y como si fuera una magia, eh, a reforzar lo que creen los fieles, el fenómeno contribuye a reforzar la, la fe. Ok, ok. ¿Por qué palpita el sol? Palpita porque es un objeto adelante. El sol no palpita. Ok. Es un objeto, como usted decía, que se, puede, se pone enfrente de los, fieles, ah. de los fieles. Pone un poquito adelante, vamos a ver los objetos. Sí, sí. O sea que el objeto se pone enfrente Mira, mira, mira, mira ahora. Espera un unos segundos. Sí. Sí, ahí lo estamos viendo. Y ahora, el último vídeo. Sí. Quiero mostrarte aquí también lo que pasa. Este es el más, el vídeo, uno de los más importantes que he analizado. Okay. Y es, es por tu canal en exclusiva. Muchas gracias. Y, de nada. Este es un objeto que está frente al sol y está brillando. Sí, a, a, a, ancora no todavía. Ahora hay solo el sol, no palpita. Espera, ahora empieza. Okay. Aquí hay, hay cantos de fiel en eh, oración, canto de, cantos de iglesias. Ah, sí, ok, ok. Eso. Pone un poquito, un poquito adelante. Sí. Poco, poco, poco. Vale, vale, un poquito más. Ecco, mira el sol como palpita. Los objetos están llegando. Ok, ahí pasó uno rápido, creo. Sí, mira, mira, ahora después te lo hago ver. Eh. Mira, aquí pasa rápido. Aquí sí, sí. Rápido frente a la cámara. Ahora, después te lo va, lo va a, a ver. Eh. Ahí va a pasar, 3, 2, 1, ahí pasó, ahí pasó. Más adelante, un poquito adelante. Ajá. Vamos a poner más adelante. Un poquito, un poquito más. Eh, párate, párate, yo espera. Ajá. Espera. Mira. Ok. Ahí se ven los objetos, ¿no? Mira, mira, párate, párate, ahora, guau, mira. Tiene también la. Eh, ¿Cómo se dice? ¿La, la cúpula? ¿Cómo Ajá. se dice? Pues eh, sí, la cúpula del objeto, del ovni. Del del... Objeto. Uh -huh. el, el, es el típico objeto con cúpula, el típico ovni. Discoidal, ¿no? Sí, discoidal, perfecto, exactamente. Ok. Mira, mira. Ahí está, sí. Y aquí otro. Ahí está, sí. Muy bien. Ah, mira, mira, mira este vídeo, es de la cuesta de avorio. Míralo todo, miramos todos, porque aquí en la luz aparece un ser que todos dice es la firken. Mira lo que pasa. Ok, si sí estaba viendo. Mira Encima a la derecha hay algo que es una, parece una nube, pero espera, esperamos amigos, voy a mostrarles algo de ese increíble. Sí. Son imágenes reales, mira. Mira ahora. Sí, parece como sí. que hay alguien ahí en medio de la luz. Sí, mira, hay una, un ser femenino. La clásica estatua de, de la Hirken que vemos en las iglesias. Sí. Mira, mira, no es finita, no es terminada todavía. Voy a mostrarte algo de increíble. bien cuidado. Ok. Espera un minuto. ¿De dónde es el video? Me preguntan. Costa de Avorio, en África. ¿En África? Sí. Bueno, mira, mira encima. ¿ves? Sí. Un, me parece una nube. Uh -huh. es, un, es un objeto. Dentro de ese pocos segundos vamos a ver que es un objeto metálico. Ok. Y es responsable de lo que está pasando ahora. Y yo lo lo He encontrado. Okay, estamos viendo ahí. Toda Todos los fieles ahí piensan que la Virgen, pero no es la Virgen como hemos dicho antes, y ahora, hasta ahora. Ok, ese es un ser extraterrestre. Sí, espera. Espera lo que pasa. Sí, se ve como una como una virgen, porque se ve como una pues como la, un aparato reproductor femenino. Es como si fuera la estatua, la que vemos en la, eh, las iglesias. Sí, exacto, sí, como especie de papaya, así alrededor. ¡Eco, mira, sí. mira! Oh, ahí está, ahí está, es el objeto metálico, ¿no? Se mueve. Wow, mira, es metálico. Esta es la imagen más importante de todo el vídeo. Este es mi libro. Déjalo. Ok. Ahí está el libro. Ok. ¿Ese libro está en físico o está en... En, para en el... Amazon. Está en Amazon. Está en Amazon. ¿Está en qué idioma en italiano? En eh, castellano. En castellano está en español, da ah, Muy bueno. Sí, está, sí, sí a... es en español. Sí, en español. Ok, bueno, interesante. Perfecto. Interesante lo que acabamos de ver. Estos videos, ¿de dónde fueron sacados eh, y los mandó? Por ejemplo, en todas ¿verdad? partes. Mira, Oxi, he investigado en más de 200 videos en todas las partes del mundo. Eh, muchos de ellos eh, no, ha, no he encontrado nada. Y este son una, una parte de, de estas. Muy bien. Aquí Jenny, Jenny33 pregunta, que ¿qué opina de las vírgenes que lloran sangre? Por ejemplo. Sí, lo que pasa, también hay, eh, virgen, hay virgen que lloran sangre, pero también hay detrás de este fenómeno, hay también... Eh, Gente sin, ¿cómo decir? Sin escudos, son fintas, son, no, no es la realidad. Y otras son reales porque tienes que confirmar el fenómeno. Por eso eh, pasan. Este ser también hacen, la, hacen llorar la, la estatua para confirmar el fenómeno. También hay casos, también en Italia había la Virgen de Civida Vecchia y ha sido. Eh, ha sido has visto el Vaticano que eran sí, falsos, eran no, falsos. La Virgen de Chivitavecchia Sí, era falsa. Pero también hay casos reales, hay casos reales también, porque contribuye a hacer, a orar los fieles. O sea que, eh, porque hay gente también que dice que detrás de estas eh, vírgenes que lloran sangre están los demonios, tampoco son demonios. Los demonios, no lo, hacemos una, una, una afirmación, una pausa. Los ah. demonios, no existen los demonios, existen ser extraterrestres malos, que nos confundimos con los demonios, pero los demonios no existen. Son razas malas, que nosotros llamamos demonios, pero son todos extraterrestres. Okay. Haces Hace milla, eh, mil años, hay siempre... Eh, demonios. En la Biblia son, son seres malos, pero Ajá. son extraterrestres o seres dimensional que nos son, llamamos demonios. O sea, los ángeles son, son extraterrestres y sí, los demonios sí, sí, sí. El sí. arcángel sí. Miguel, la Rafael, son todos extraterrestres. ¿Y Metatron? Metatron también. ¿También? Sí, existe Metatron. La, otro, vamos a leerlo en el de lo los apócrifos y hay también Metatron y eh, pensamos que es eh, uno de ellos Ok, uno de los extraterrestres mayores no como que tiene sí, sí. más categoría algo como más sí, poder más poderes más poder. son, los, son los, los ángeles que tienen más poder de todos me hablaban también por ahí de una de un Buda de un dragón blanco dorado de Buda algo así eh, has escuchado sobre eso en India, el Buda, Ajá, pero tiene Un dragón blanco dorado, de Buda. Eh, no, no lo sé, este, este no lo sé. Ese, ese es raro. Sí, es que de pronto salen como estos seres que también mencionan que tienen mucho poder como el Bajaramata, el Bajaramata de la India, donde estaban las Vimanas. Sí, sí, sí, sí, sí, también. También los Vimanas, sí. Tenía a su piloto, el piloto ese era extraterrestre, Ocho mil años, hace ocho mil años fa, también los Vimanas tenían ángeles, y, pero no eran eran solo extraterrestres y como piloto tenían. Exactamente. Oye, ¿qué te dicen, por ejemplo, en Italia? ¿Qué te dicen la gente? ¿Cómo ha respondido a estas hipótesis que has creado con respecto a las apariciones y los OVNIs? ¿Qué dice la gente de ti? ¿Hay algún... ¿A alguien muy católico que, que tenga pues, algún conflicto contigo? Sí, muchos. Eh, intenté hablar con los cristianos de este tema, pero están totalmente diferentes como pensamiento, que no, no están convencidos, pero en el ambiente ufológico, eh, he tenido esa entrevista con eh, también un artículo mío. Eh, está en, la, en, el, en el periódico de, del Centro Ufológico Nacional, es un artículo que habla del de fenómeno OVNI en Medjugorje, y me han dedicado cuatro páginas donde hablo de lo que pasa en ah, ok. El, el, el ambiente ufológico está de acuerdo. Los eh. cristianos, eh, pienso, en cada país del mundo no estarán nunca eh, de acuerdo, porque está demasiado lejos de, de sus de, de pensamientos. Claro, Entonces, claro, estamos como, eh, como insultando a ellos, piensan que sí. esto es un insulto, pero la verdad es una hipótesis más. Sí. Es una hipótesis donde podemos hablar de estos seres como a, a, a algunos que son de fuera de este planeta, como lo mencionó también en la Biblia, ¿no? Sí, Jesús sí, sí que su poder no era de este planeta, ¿no? Sí, sí. Muchos textos, muchos textos como la Biblia, como la Biblia hablan de, de los mismos seres. Todos, todos lo que pensamos ser eh, una leyenda, en realidad no era una leyenda, es solo un cuento de los hechos eh, que pasaron en cada con cada pueblo en cada país del mundo. Exactamente. ¿Hay algún caso? De un encuentro extraterrestre con alguna persona en Italia, que sea el caso Sanfreta, me parece. Sanfretta, sí, era un vigilante eh, privado que en el 78 fue abducido y, y, y esta abducción pasaron siete, siete veces. De, de, se encontró una noche con eh, ser, él, él dice, reptilianos de tres metros de altura, que lo tomaron y la nave espacial, y él, yo escuché su entrevista sotto hipnosis, él, eh, no estaba muy instruido, eh, el señor Sanfreta. en principio él eh, pensaba que tenían una máscara y, y les pidió de quitarse la máscara, porque pensaba que era una broma, y después eh, se, des cuenta, se da cuenta que son seres reales y que lo han abducido, y ha pasado siete meses después no ha pasado más, y él eh, hace conferencia en Italia, ahora está bastante viejo, eh, hace conferencia en Italia contando lo que ha pasado hace 40 años, Sí, que vio extraterrestres que lo seguían y que sí. se aparecían primero en naves y después se le presentaron y eran unas criaturas muy diferentes a los extraterrestres que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, como reptilianos, característica de cara muy, como, como, sí, como los reptilianos, muy similares, se llamaban Zagros, me parece de la raza, Zagros, muy similares a los reptilianos. Muy bien. Pero, Sí, dime. ¿Por qué estos eh, extraterrestres no se presentarán como, como vírgenes, por ejemplo, por ¿Qué? la raza? ¿Quién sabe? <ríe> no lo sé. Ok. Eh, también me preguntan sobre las, eh, los estigmas que le salen a las personas, por ejemplo, este caso de Giorgio Giovanni. Sí. Yo sé, pienso que es un falso. Estoy contra de Giorgio Bongiovanni. Nunca creía sus palabras y él eh, gira el mundo, pero... También eh, las estigmas, conoce San Francisco de Assisi? Sí, sí. Nunca lo habido? También él, Padre Pío en Italia también. Todos, todos los exismados también son víctimas de este fenómeno. Él están eh, ¿cómo decir? Eh, están eh, en buena fe, él. Todos los estimados no conocen el fenómeno y... Eh, no quiero ellos engañar a la humanidad. Ellos también no saben lo que pasa, pero los estigmas y como el sol palpitante, todos pasa para confirmar la fe. Giorgio bon Giovanni, pero no creo a sus estigmas. Pienso que son artificiales y nunca le creí. Pero San Francisco, Padre Pio, todos los sistematos estimados, eh, famosos en el mundo, creo que están en buena fe, no, no dicen mentiras, el, el, el, el, los, los, ellos dicen la verdad, no ah. saben los que, que no, no los pasa. ¿Hasta la fecha, eh, Giorgio Bongiomani, ¿sigue sangrando en estos estigmas? Sí, sí, sí. ¿Hasta la fecha, todavía sigue vivo, todavía da conferencias? No, no, yo no sigo, no, no me gusta él, Sí, tenemos otro caso italiano, el caso Caponi. Ah, Caponi, sí, es un ser que, pero el, el centro ufológico nacional eh, ha dicho que no era la verdad. Después de haber, ah, bah, haber analizado los hechos, eh, ha decidido que puede ser un algo de artificial. Y... O sea, sí, porque él era, me parece que trabajaba en la arcilla, entonces al parecer las fotografías que, que captura de esta criatura podría haber sí. sido una obra de... Artificial. De, este, de Capone, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucha entonces, gente dice eso así. ¿No se, se considera falso entonces entre la comunidad ufológica italiana? Sí, parte, sí, parte no la veo reconocida. ¿Cómo es el grupo de ufólogos en Italia? Hay, hay muchos. Es un tema que sí se eh, llama mucho la atención, por ejemplo, en redes sociales, la ufología sí sí hay mucha atención pero no es como en los estados unidos que están muy adelante en este porque hacen eh, preguntas al gobierno en italia no tenemos un poder así como los estados unidos y también la república de san marino hace pasos eh, adelante para comunicar oficialmente con el gobierno pero los estados estados como italia no tiene eh, así importancia con el gobierno el gobierno tiene a cómo decir no es no es pronto como no está listo como los estados unidos eh, es más adelante como como investigación el gobierno de estados Unidos hizo eh, en, en frente al gobierno italiano que no toma muy seriamente el tema tú has tenido contacto ahí con ufólogos de la comunidad ¿Ovni española, por ejemplo, francesa o, o de algunos otros yo personalmente, Yo personalmente no. Hablo con ufólogos americanos y de Sudamérica, pero no con la comunidad europea. O algo de ufólogos americanos, sí. Ah, okay. pero el centro... sí dime. ¿Te relacionas más con la comunidad de, de americana? Sí, algo, sí. Muy bien. Una pregunta sobre la Virgen de, de Guadalupe. Ya habíamos hablado de ella, pero ¿cuál es tu opinión personal sobre su aparición en México? Creo que que, es, que fue la, la su aparición es real y lo que ha pasado son, fact, son hechos reales y también en la imagen en el ojo en el ojo de la lo que se ve es algo que es imposible de realizar con una tecnología de ahora. Tú puedes imaginar eh, 500 años, hace 500 años, creo que, creo que la, los hechos son reales de lo que han pasado con Guadalupe. Exactamente, la Virgen de Guadalupe, que es eh, la este, madre de, de Latinoamérica, y pues bueno, en Estados Unidos, ¿por qué crees que no haya una aparición mariana? En los Estados Unidos sí, no, hay, no hay aparición oficial. Hay personas que han tenido milagros en los Estados Unidos, pero no hay aparición mariana. Hay también la Verónica Lueken, que era, eh, eh, en el libro hay un, un artículo, en esta viviente, es una um, viviente americana que eh, te, tuvo apariciones de la Virgen, eh, hace 100 años y son, son, son muy pocas eh, los Estados Unidos hay más en la América Latina donde hay más creyentes cristianos si, sí, toda América Latina hay apariciones de, de vírgenes yo pienso que depende de, de cuántas personas creen realmente en el fenómeno eh, en los Estados Unidos no hay muchos creyentes de la Virgen, me, me he dado cuenta Sí, sí, toda Latinoamérica está lleno de apariciones marianas, sí, sí. pero sí. Estados Unidos, por ejemplo, no, Canadá tampoco. Sí. Depende de cuánto el creo es, ¿cómo decir? radicado en la comunidad. Exacto, es como más propio de, de sí. otros países, por ejemplo, en Australia tampoco conozco sí. a una aparición mariana. Sí. sí. Tampoco pero, conozco a sí. Luxemburgo Suiza, tampoco hay como apariciones marianas. Sí, sí, sí, sí. casi nada. Sin nada, casi es en países eh, eh, con poco desarrollo, ¿no? Sí, poco desarrollo. Un poco de desarrollo eh, en Japón sí es interesante que en Nikita apareciera Akita. un hombre. Akita, sí, también. Akita, Akita exactamente. ¿La, la Virgen de Akita o Nikita. Akita, Akita. Akita. Muy bien. Hay un capítulo, hay un capítulo también. El, en sí, o sí. No, este libro no es otro, pero hay muchas apariciones eh, hay en África, hay en Kibeo, hay en Megugori en mi libro, hay, hay casos de apariciones eh, en Italia, de, de Stupinigi, eh, son apariciones que nunca la gente ha oído y son muy particular porque son eh, las no reconocidas de la Iglesia. Son algo, pero pasaron eh, también y creo que la, la iglesia no estaba de acuerdo, pero yo he eh, analizado las apariciones y eh, pienso que son todas verdad, verdaderas. Ya, ya casi vamos terminando el programa, hay algunas otras preguntas que me están haciendo aquí, por ejemplo que cuando Jesús murió dijo que se iba a ir con su padre al cielo o algo así, me están escribiendo aquí en los comentarios, ¿a dónde se refería Jesús que iba a ir? <risa> en una nave espacial... Y si va a leer mi libro, eh, los, eh, Evangelio Apócrifos, se, eh, se cuenta de dos seres que tomaron Jesús y lo tomaron oh, en, la, en la luz y fue al cielo. Como la Virgen también, la Virgen María no murió, no, no, no, no, no nos olvidamos que no murió, no pero murió. no murió, salí al cielo en cuerpo, como si fuera el, ¿cómo se llama? el teletransporte. De, sí. de Star Trek. Okay. Es la misma cosa. O sea, la y, mica, María sí. no murió, simplemente no murió. Sí. Y en sí. mi libro te lo cuento. Ok, ok, interesante todo esto que tiene que ver con ufología y ¿Sí? los antiguos textos hebreos y sí. con todo esto de la religión católica también. sí Entonces, los católicos están adorando a un extraterrestre. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los vamos a decir a, a los cristianos? Sí, sí. ¿Es bueno, es bueno estar eh, alabando a un extraterrestre o es malo? Sí, si la virgen es, eh, es bueno o es mal. Sí, sí, sí. Es, es, bueno, es bueno tener un culto hacia un extraterrestre, en este caso las vírgenes o Jesús, por ejemplo. Es bueno como humanidad. Es bueno, ¿qué, qué decir? Eh, yo creo que es un ser malo, porque como te he dicho, se alimenta de, eh, de energía vital humana, de desesperación, de personas que tienen dificultad, y se alimenta, y porque eh, pide siempre de reunir las personas, 10, 20 mil, a 50 mil, también en Fátima, cuando... Eh, eh, pide de reunirse el 13 de octubre de 1917 con el milagro del sol, hay 50.000 personas eh, intervenidas para ver el milagro del sol y son 50.000 las personas eh, en oración tú imaginas la energía de toda gente que tenía disabilidad que tenía ciegos, tenía enfermedad de todos tipos que vienen viene, viene, viene, vas ahí para pedir un milagro. Y tú imaginas cuánta sugerencia Y también lo que pasa también eh, en San Pedro, en Italia, al Vaticano. Siempre mucha gente en oración. Esta, esta oración es un alimento por ella. Para y... los extraterrestres. Ojo, sí. se, eh, Serena Pin dice, Ox, ¿puedes preguntarle si alguna opinión sobre las profecías de Parravicini ¿Conoce a Sí el argentino, eh, el hombre argentino, eh, alguien dice que son eh, profecías que, que pasarán, pero no sé, he estudiado un poco para Vicini, eh, es difícil porque eh, habría ha, ha contado cosas muy diferentes, eh, es difícil eh, destacar eh, la verdad en, en toda su profecía, que son muchas, y no sé no sé es un caso muy particular para Vicini eh, no sé si vas a pasar a, a, a estas profecías muy bien quién sabe si, si vayan a pasar muy bien eh, te iba a preguntar algo más pero bueno ya estamos llegando también al final de esta transmisión y también pues para que realices tus actividades ya que hora es en en Italia en este momento ahora son las ocho menos un cuarto de la mañana Ocho menos cuarto de la mañana están siendo Italia ¿te levantaste temprano o comúnmente te levantas a esta hora? Me levanté a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana te levantaste, bueno, una, una disculpa por, por desvelarte, pero bueno, está muy gustado. interesante el tema. Me, te me ha gustado mucho, gracias, eh, hola, Ox. Aparte aquí el, el tema sobre vírgenes y apariciones de vírgenes y ovnis, no íbamos a encontrar, así que qué bueno que pudimos contactarte. Y bueno, vamos a estar en contacto también para ver si tienes algunos otros colegas que puedan hablarnos de unos temas diferentes. Pero antes de eso, quiero preguntarte por último sobre esta hipótesis, ya la manejaste, la escribiste en un libro, es lo que estás compartiéndonos, pero tú mencionas que te apoyaste en algunos otros textos. Me gustaría saber... ¿de quién otros libros, o de qué autores, o qué otros investigadores fueron quienes también eh, llegaron a estas conclusiones? El, el autor, te, te lo he dicho, es un profesor portugués, eh, Joaquín Fernández, que analizó los hechos de Fátima, y de ahí eh, yo empecé mi investigación porque me... ¿cómo di, me, eh, me dio la, la idea de investigar en Fátima y desde Fátima yo he desarrollado todas mis investigaciones en todas las otras. Y el profesor portugués analizó solo los hechos de Fátima, y de ahí ha, ha, ha investigado el, el sol palpitante. Y de ahí me ha preguntado: no puede, me ha dicho, no puede ser el sol que va a palpitar, tiene que ser otra cosa, porque el sol no palpita. Y el libro, no hay libro, hay una persona se llama, lo puede encontrar en Amazon, eh, eh, Secretos Celestes, me parece que se llama en el libro, Secretos Celestes, eh, no sé si hay en español, o me parece que hay en, en portugués, está solo en portugués, o en inglés, también en inglés lo puede encontrar. También ya me dijiste, pero como que se me perdió la información. ¿Cuánto tiempo tienes tú, eh, pues ya investigando, cultivándote sobre el tema ovni? Cinco años sobre las apariciones marianas y treinta sobre el fenómeno ovni. Treinta sobre el fenómeno ovni y cinco. ¿Te, acuer ¿Te acuerdas, uh, E.T., el extraterrestre? Claro, claro, la película sí. del 1982. De ahí, yo fui al cine. Cuando salí del cine, decí, a mí mismo tengo que saber qué son, qué son estos seres. Okay, eh, claro. Y ahí todo. claro, y ti, el extraterrestre. Bueno, entonces de ahí nació el gusto por sí. investigar acerca del fenómeno ovni y alienígena. Pues te agradezco mucho, mi hermano, mil gracias por haber eh, aceptado esta entrevista. Eh, y que te hayas te levantamos 5 de la mañana ya en Italia pero bueno, ha sido muy productiva. Eh, te agradecemos eh, tus opiniones, tus hipótesis lo que mencionas en tu libro y claro que te podemos seguir en tus redes sociales ¿Dónde te pueden seguir? seguir en, eh, en Cesare Valocchia en, eh, en Cescú, perdona, Cesare for Research eh, en YouTube sino en Instagram hay Cesare Valocchia eh, underscore eh, ufologist, eh, me encuentras ahí, también eh, yo tengo un sitio sí, el sitio es My research y de ahí hay páginas ingleses y española. y me puedes contactar a ahí si tienes preguntas, me, me gustaría mucho responder si sí, eh, sí puedo si sí, sí puedo responder me, me gusta y me haces todas las preguntas que quieres ah, My sí. en Google eh, vaya a digitar My research y encuentras mis sitios for Research en Google, y ahí aparecen. Sí, exactamente. Perfectísimo. ¿Algún colega que tenga sobre algún tema de estos, de misterios, que sea también de Europa, que, que nos pueda recomendar? Eh, no sé, no, no hablan español, y, pero puedo preguntar, no hay problema. Ok, perfectísimo. Sí, para poder tener contacto también pues, con todos, todo lo, el pensamiento y todo lo que se está escribiendo de aquella parte del mundo. Y de, desde ya le, te puedo decir, César, que aquí tienes un amigo, tienes tu casa. Gracias, la, gracias, a todos. La Legión Oxlack muy agradecida con tu participación y cualquier cosa... Me. investigaciones Y demás, estamos ahí en conjunto para hacer una gran comunidad del tema del misterio. Un abrazote, César. Hasta Italia. Un abrazo a ti, Ox. Me ha gustado mucho y eh, gracias a todos. Que le... Eh, tus eh, individuales que han venido, que han asistido a esta entrevista y me ha gustado responder lo que, lo que puedo <ríe> eh, por mi conciencia y gracias otra vez a todos. Muy bien, un abrazo, saludos hasta Italia. Gracias, Hawks eh, Muy bien, gente, pues así hemos concluido con una entrevista más ahora sobre apariciones marianas y objetos voladores no identificados, me gustaría que en algunas otras transmisiones cuando nos encontremos ya nosotros solos, si tienen alguna duda sobre los temas, a lo mejor que quedaron que preguntas o que querían dar su opinión eh, con respecto a las entrevistas que hice con o el tema que hice con algunos invitados, me pueden preguntar o sea, yo no, no no voy a decir que, que soy un experto en todos los temas, pero la verdad es que eh, la mayoría de personas que invito eh, conozco los temas y por eso puedo preguntarles sobre todo, ¿no? Si, ah, si el invitado eh, te, te contesta una o dos preguntas sobre algún tema, tú como entrevistador tienes que sacarle más plática y sacándole más plática es saber eh, los temas, saber que, en dónde, dónde está, en qué región... Eh, pues qué, qué ha estudiado, qué ha sacado de publicaciones, libros y demás para poder hacerle la plática y seguir eh, eh, preguntando entonces por eso si alguno se quedó con alguna duda eh, quizá no pueda dar su opinión de, del invitado pero si tienen alguna duda de algún caso o, o alguna opinión podemos platicarlo y charlarlo, charlarlo, charlarlo también en otra transmisión porque creo que esto de las vírgenes del fenómeno ufológico, sí quedó claro cuál es la idea, pero a lo mejor no eh, intimamos en cada caso, eh, que tendría, tendría que ser diferente y hay muchas opiniones con respecto a, a esto. Así que hay personas que saben de todo y, por ejemplo, algunos que se quedaron con eh, preguntas o ideas de otros casos de apariciones marianas, pues podemos platicarlas después. Si las sé, se las contesto, si no las sé pues ahí eh, lo platicamos nada más. Así que seguimos eh, haciendo este tipo de, de transmisiones, platicando con personas que traen diferentes temas. Aquí si son verdaderas o son falsas las cosas que dicen. Eso ya eh, depende de cada uno de nosotros. Ustedes, y como siempre les he dicho, no crean nada de lo que aquí decimos, ni tanto mis invitados ni, ni como yo. Tomen lo que sientan que, que es correcto lo que se eh, sientan más eh, cercano a ustedes, la opinión que les eh, sea más certera. Y listo, ustedes creen su propio criterio. Eh, yo les podría decir la verdad, yo siempre digo la verdad y lo que yo digo es lo más chingón, pero no quiero caer en eso. <ríe> ustedes crean, creen su propio este, criterio y solamente escuchen. Yo aquí presento a personas que hablan de diversos temas, cada uno desde su realidad, cada uno desde su perspectiva, desde su opinión, y solamente es eso, escucharlos, platicar al respecto, y bueno, seguir eh, investigando y conociendo qué hay de información sobre estos temas tan interesantes. Como les repito, el día de mañana vamos a tener a una persona que nos va a hablar de Nuevo Orden Mundial, de... Eh, este eh, ¿Cómo se llaman De conspiraciones, de seguros grupos, como los Illuminatis, como de control de masas, etcétera, ¿no? Como de dominio, control y todo esto que tiene que ver con conspiraciones mundiales, mañana lo vamos a tener. Y eh, la semana que viene tenemos a un famoso y respetable persona que habla o que tiene, lleva estos temas en Sudamérica, no voy a decir qué país porque van a adivinar inmediatamente, pero personajazo, yo muy contento de tenerlo aquí en la semana, les voy a decir quién es el invitado, bueno a los de Patreon, obviamente sí les voy a decir quién es, a los de Patreon y también tenemos, estoy hablando con un invitado, este esta persona también es de Europa, es español y es criptozoólogo. Así que vamos a tener aquí a alguien que ha escrito un libro sobre criptozoología y va a ser muy interesante también platicarlo porque el tema de criptozoología no cualquiera. Y vemos canales en YouTube que hablan de criptozoología, pero una cosa es leerlas eh, o, o copiar, leer o copiar lo que hay en Internet y hacer un video. Y otra cosa es de verdad que te involucres en el tema de la criptozoología, que hayas escrito sobre eso. Entonces, pues es difícil encontrar a ciertas personas, a ciertos personajes, iba a decir, que hablen sobre algunos temas. También, pues va a ser difícil encontrar a alguien que hable de Uparts y demás. Y si en algún momento encontramos eh, o tengo la posibilidad de hablar con personajes como Von Daniken, y que nos hagan la traducción, o no sé si ya fondan y quien ya hable español, pues aquí también lo podríamos tener para que de primera mano, y desde un personaje que creó todo un movimiento entre las teorías de extraterrestres y antiguas civilizaciones, pues claro que sería algo histórico para el canal, para, para mí, y pues algo bien padre para todos ustedes. Quienes siguen los temas de misterio paranormal, desde hace muchos años... Sabrán que estos personajes son importantísimos, que han dejado huella, y también apreciarán eh, a algunas personas como César, que vino hoy, y que nos habla desde, desde su, su comunidad, desde, desde donde vive, ¿no? Italia, eh, completamente el país de, de la Iglesia Católica, donde está el Vaticano, y pues obviamente él integra lo que ha vivido en sociedad, con el fenómeno OVNI. Así que es muy interesante esto. Cada uno habla desde, desde de dónde nació y desde de cómo se forjó, qué hizo, etcétera. Y es así donde salen las personas que tienen tema muy interesante para platicarlo con nosotros. Muchas gracias. Les agradezco a toda la gente de Instagram, a la gente de TikTok, a la gente de YouTube, de Facebook, de Twitch, de Twitter. Mi pasión son estos temas. Mi pasión es los fenómenos paranormales en todas sus ramas. Y a mí me encanta. Yo estoy preparadísimo. He estado como loco ya escribiendo mis nuevos libros de criptozoología. Estoy muy emocionado porque mi sueño de crear mis libros de criptozoología y hacer el primer bestiario críptido de México se va a realizar. Se va a realizar. Eh, estoy muy contento por eso, porque mi libro completo, ya cuando estén todos los tomos completos, eh, va a ser el primer libro, el primer bestiario escrito en toda la historia de México sobre criptozoología en México. Y cuando eso esté terminado y lo pueda ya tener y saber que ustedes lo pueden adquirir y que va a quedar para la historia, pues me voy a ir con algún otro país y haré lo mismo, porque en Latinoamérica eh, se conocen los temas de criptozoología por ahora en Internet, sin embargo, no ha habido estudiosos, no ha habido personas que se dediquen precisamente a este tema y ustedes me permiten hacer eso. Yo sé que a muchos les encantan los temas y no pueden ponerse a leer, a escribir, a ver sobre esto. Les gusta, pero no pueden ir más allá por sus diferentes uh, trabajos, por su, su vida, por ejemplo, que tienen que ocupar su tiempo en otras cosas. Y en este caso ustedes con sus aportaciones me permiten tener el tiempo y esto administrarlo para dar a conocer y crear precisamente esto los temas que son de Latinoamérica, los enigmas, las leyendas, para que vea eh, todo el mundo, para que conozcan en Japón, para que conozcan en Europa, para que conozcan en diferentes lugares, incluyendo Estados Unidos y Canadá, que en Latinoamérica tenemos historias maravillosas y enigmas increíbles que, que nos hacen ser a nosotros como, como comunidad, como latinoamericanos, eh, personas de mucho interés, de mucho misterio, de mucha sabiduría, conocimiento y por supuesto de historia, gracias a todos, los quiero inmensamente, un abrazo hasta donde se encuentren y seguimos con estas transmisiones, la rajada peludona y los podcasts Oxlack. los quiero mucho, descansen, mañana nos vemos en otra transmisión y nos vemos en todas mis redes sociales, los quiero mucho, gracias.